Vamos a entrar a un 7-Eleven a comprar una pasta de dientes que la Mari se le olvidó en México y ya nos acabamos las que son gratuitas. Es hora de comprar, esperemos que cueste más de no más de 14, que es lo que tenemos. Y aquí está el 7-Eleven. Vamos a ver. Casi me caigo Pero si sí entro yo bueno, Los crocs son traicioneros A veces este Pasta de dientes Vamos a buscar pasta de dientes Nadie está buscando pasta de dientes Aquí son poquis Si, sí, ahí atrás yo creo ¿Qué es No, ¿Cuánto cuesta? No, La el señor elegante ¿Cómo? No sé, pregúntale ¿Cuánto? 26 ¿Qué No, este ¿Con tarjeta? 21 No, 21, no traigo 16 Con tarjeta tendré que ser con eso, entonces... Ok. Es. Okay. 清清還沒清機是啊我正在清清清。<音乐><音乐> Unos jugos, unos jugos chinos-japoneses Nuestro desayuno, casi todos los días Rotan de taja. caja, croissant, hot cakes, son mini hotcakes Mermeladas